...al teléfono de Asunción... Buenas tardes Miguel... Hola, buenas tardes... ...vamos ya con el tiempecito <ríe> apretando... ...vamos a, a oír tu audio, ¿de acuerdo? De acuerdo... Venga... A las mujeres nos matan... ...a las mujeres nos violan... ...a las mujeres nos explotan y nos pagan menos... ...y todo ello por el simple hecho de ser mujeres... ...y aún así hay quien lo niega... ...la Constitución del 78... ...contempla a la mujer solo como madre o esposa y no como sujeto de pleno derecho. Mientras los obispos promocionan el cásate y se sumisa, porque nos quieren arrodilladas, doblegadas y sometidas, como siempre ha funcionado el patriarcado. La religión nos mantiene oprimidas, impidiendo la libre elección sobre nuestros cuerpos. Pero las mujeres estamos hartas, queremos ser libres, iguales e independientes, y no vamos a permitir ni un paso atrás. El feminismo es imparable y lucharemos todas por la igualdad real. Porque somos muchas, somos fuertes y estamos unidas en sororidad. Bueno, el tiempo se nos, entre unas cosas y otras, se nos ha ido a Zoom, pero sí que me interesaría que, que explicaras un poco esa última palabra con la que has concluido tu, tu, tu audio, eh, la sororidad, una palabra la que, sororidad. como tú sabes, se ha incluido en el diccionario desde eh, pues, el, el, el 21 de diciembre, es decir, un mes. No es ni Largo. más menos que, que la hermandad entre mujeres, ¿eh? uh -huh. simplemente es eso. Y bueno, pues viene de la palabra sor, viene de, del latín y se ha incluido ya en todos los idiomas, porque también existe en, en, en francés, en italiano y sorority en inglés, y es hermandad entre las mujeres. Sí que me gustaría solamente sí. decir una frasecita, es hacer hincapié en la necesidad de que los movimientos feministas incluyan el laicismo entre sus postulados. Todo ello sin poner en cuestión la libertad de las personas para tener la experiencia personal de la fe. ¿eh? Claro. Pero yo creo que sí que es urgente que el feminismo, eh, para el feminismo, que la sociedad avance en laicidad, porque la religión es uno de los elementos principales de sometimiento de la mujer y el sostén del patriarcado. efectivamente Entonces, efectivamente vamos sí, a sí. ver si, si el feminismo eh, se... se a, a, a ...impone el, el que incluya el laicismo entre sus postulados. Claro, porque nosotros buscamos la igualdad, la igualdad en, en todos los sentidos, ¿no? Mm -hmm. eh, eh, la igualdad entre preservando las diferencias, mm -hmm. claro, eh, pero por supuesto que sí. Eh, pues, eh, no sé, bueno, esa, esa, con... esa... Sí, dime, dime. No, iba a decir que que la religión es por, la, por su trayectoria y en, en España la Iglesia Católica ha sido la fuente de discriminación y de opresión a la mujer, claro. por lo que podríamos decir que no es posible desarrollar el feminismo y conseguir sus objetivos sin la separación Iglesia-Estado, que es lo que propugna el laicismo. ¿Asun? ¿Asun? ¿Asunción? Sí, sí, sí, estoy aquí, estoy aquí. Sí. Eh, bueno, yo es que seguía un poco más con, con el feminismo y el laicismo. Sí, no te estaba... preocupes. Con ello en mi cabeza. Sí. Bueno, yo quería decir que los dos movimientos, feminismo y laicismo, que luchan por la igualdad, están llamados a entenderse y que si bien es sabido que por más arduo y tedioso que sea, cualquier sendero que, tra que se transita es mejor en compañía. Claro que sí. Y esta, esta sonoridad, por ejemplo, de ahí viene la palabra SOR. Hermana, es la, la misma raíz Igual que fraternidad es masculina, es hermano Pues la solidaridad, como tú muy bien explicabas Es la hermandad entre mujeres pues, Asunción, hija... Pero que queremos hacer el camino junto con los hombres también, ¿eh? Queremos que los hombres... Se claro, apoyo en el feminismo. claro, claro, si los hombres... Hay más, muchos hombres también que defienden la igualdad entre hombres y mujeres, igual que hay mujeres que no defienden esa igualdad y siguen claro. pensando que... En fin, tú me entiendes. Claro, todos, las, todos los racistas, sean hombres o mujeres, llevan en, en, intrínsecamente el feminismo. Claro, claro. En fin, bueno, vamos a por ese estado laico y verás cómo a partir de ahí ya avanzamos en, en igualdad, espero. Pues Seguro lo dicho, sí. Asunción Villaverde, eh, coordinadora de Alicante Laica, eh, miembro de la Junta Directiva de, de Europa Laica, un fuerte abrazo. Igualmente, Miguel, hasta, hasta la próxima. Chao.